muchas veces la pantalla de enseguida vuelvo, es un poco aburrida. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a buscador de confianza, vamos a buscar twitch.guru. Ahí entramos al primer link. Acá tienen un montón de herramientas para streamers, pero la que hoy vamos a usar es la de Random Clip Play. Vamos a colocar nuestro ID del canal de Twitch, esperamos que cargue. En este momento voy a silenciar la página para que no nos moleste para este video. Después, ustedes en tema de configuración es simplemente colocar el sonido si quieren que se active el sonido y el volumen. Yo por lo general lo dejo en la mitad.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 Como pueden ver la activo y empieza a andar sí, la apago y le. recuerden que está activado el sonido pero cuando yo cambie de escena se va a apagar automáticamente ahora el último tip es el que va a lograr mejorar muchísimo esta pantalla de ahora vuelvo van a ir a la fuente donde ustedes tienen esta escena de en pausa van a ir clic derecho van a poner modo de fusión aclarar de esta manera van a lograr que se fusionen ambas fuentes quito captura pantalla como podemos ver se ha fusionado la pantalla estamos en pausa con los clips random de esta manera vas a tener una pantalla de ahora vuelvo vuelvo totalmente dinámica y que nadie se va a aburrir. Si te gustó el video, dejamos un like y compartir.